Welcome to Baja California La capital del vino De la cheve artesanal Y la gastronomía más revolucionaria de México Hogar de carreteras únicas Deslumbrantes Escenario de amaneceres y atardeceres asombrosos Bienvenido a la tierra de los ocho valles y del vino mexicano Donde la langosta, el erizo y las conchas hicieron su casa Welcome a los hoteles de tres, cuatro, cinco y miles de estrellas Millones de estrellas ...donde se comen los mejores tacos del mundo... ...y las noches se iluminan por el neón de la legendaria Avenida Revolución... ...bienvenido al Valle de los Gigantes y al Acuario del Mundo... ...donde se respira la paz del Mar de Cortés... ...y se siente la fuerza del Océano Pacífico... ...welcome a la tierra que atrapó al sol para quedarse con su brillo... ...donde la chinesca nos deslumbra con su herencia ancestral... ...bienvenido al norte... ...el brazo noble de México... grande ...diversa... ...y multicultural... ...donde siempre se recibe... De corazón. Welcome to Baja California. Donde todos son. ¡Bienvenidos!